Hablando con Jesús Podcast Muy buenos días mis hermanos de aquí en Hablando con Jesús Podcast siempre trayendo la gloria y la honra y el poder de nuestro Señor este domingo que el Señor nos trae un domingo maravilloso y un sema, una semana que terminamos y una semana que vamos a comenzar eh, con la presencia del Señor el Señor nos trae un tema maravilloso que el Señor lo ha titulado. Uno mismo es quien se recomienda. Una vez más, uno mismo es quien se recomienda. Y es por eso que mandamos un saludo a todos que nos escuchan a través de Cristianos en en de Radio también por las diferentes redes sociales, Facebook y YouTube, eh, que esta vez no va a haber eh, video, pero hay audio. Y, pero se nos escuchan en vivo gracias, a la, la, la, gracias a, al Señor porque nos permite dar estas buenas nuevas de reino de los cielos y es uno mismo que es quien se recomienda que uno deje abrir las puertas de nuestros corazones al Señor y el Señor comienza a hacer la transformación y nosotros comenzamos a hacer esos grandes embajadores de reino de los cielos y es por eso que el Señor nos lleva a primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y dice en la nueva versión internacional y el testimonio de, es este que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. quien es? Cristo Jesús. Esa vida eterna que es el camino, la verdad y la vida, nos está enseñando mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente de aquí en Hablando con Jesús Pupkins, que sin Él no somos nada, que el ejemplo de ejemplos, que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos está diciendo, bueno, yo estoy haciendo la obra en ti, y tú necesitas ser, mostrar que eres un gran embajador del reino de los cielos. Y como ese gran embajador del reino de los cielos, como te comportas en todo lado? Compórtate lo mismo, mis hermanos. Pero hoy vemos desafortunadamente, mis hermanos, un cristianismo que levita. Un cristianismo que, mejor dicho, que soy cristiano, pero sus acciones dicen otra cosa. Y eso que... Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos de en la gloria, querido oyente, aquí en Hablando con Jesús Podcast. Y siempre, gracias por seguirnos, gracias por darle la gloria y la honra al Señor. Nosotros nunca vamos a acreditar de nada, mis hermanos de en la gloria. Y es por eso que uno mismo es quien se, se recomienda. El Señor nos lleva al Evangelio San Mateo, capítulo 19, del versículo 18 al 19, la nueva versión internacional, que nos dice, no mates no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas a ti mismo, tú dirás, sí, yo me consiento, yo mejor dicho, me, pon, me arreglo, mejor dicho, me pongo hermosa para el Señor, me yo, eh, los varones, los, los yo me pongo chévere, me peluqueo, pero como a ti, como a como tú te amas a ti mismo, tú amas al prójimo y también no estás matando, no únicamente matar de matar a otra persona, sino al espíritu. Estás cometiendo adulterio, si estás cometiendo adulterio, no únicamente que estás con otra persona, sino con tu mente. Mis hermanos, que estás en la gloria El Señor, no únicamente se refería a estás con otra persona o estás haciendo. No, con tu mente ya estás, mejor dicho, acabando lo que el Señor está haciendo. Y por eso el Señor está diciendo. Uno mismo es que se recomienda, no únicamente en esta tierra, sino en el reino de los cielos, mis hermanos, que se nos la gloria. Y es por eso que el Señor le dice: no robes, no robes eh, ese gran evangelio que el Señor te está diciendo, que es la verdad. El, no le robes la gloria, no le robes la honra, no le robes el poder al Señor, porque es de, son de Él, no es de nosotros, nosotros somos otro más. Eso es, somos uno más. Del montón, como lo digo Y eso es Siempre hay que, hay que acreditarle Todo al Señor, mis hermanos De que estamos en la gloria Aquí querido oyente, también quiero escuchan en que estamos en la gloria de radio Un saludo grande para todas esas personas que nos escuchan En Latinoamérica, también en Europa Y Asia y en Estados Unidos, gracias Señor Porque la, Los escuchan en diferentes lugares y yo cuando miro Esas estadísticas, yo digo Señor Eres tú, no yo y también dice en, Mateo, en el Evangelio de San Mateo, no presentes falsos testimonios, mientes, estás mintiendo, no únicamente a otras personas, pues si le estás mintiendo a otras personas, le estás mintiendo a quién, al Señor. Y hay un problema, mis hermanos. Ese no mates, no cometes adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios y estás honrando a tu padre y a tu madre, si ¿Sí lo estás haciendo, Estás haciendo al templo, estás escuchando las emisiones, estás, no, no sé, pero estás haciendo lo que, ten, lo que tienes que hacer, honrar a tu padre y a tu madre. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, aleluya. Llama a ti, llama a, a tu promio como a ti mismo. Y eso, es, y eso es, y eso viene aquí a colación con este título. Uno mismo es quien se recomienda en el, en el reino de los cielos. Hasta los demonios van a decir oiga, este es un hijo de Dios está dejando que ese Dios vivo y de poder lo transforme que ese Dios vivo y de poder realmente obre en ella, obra en él es por eso que el Señor en este domingo, mis hermanos en este domingo aquí hablando con Jesús Podcast, se está diciendo como lo dice en Romanos 8.16 y la nueva versión internacional el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tú estás haciendo la tarea, si no estás mintiendo, si no estás robando, si no estás cometiendo adulterio, si no estás matando, y si estás amando al prójimo, mis hermanos, déjame decirte que vas bien. Hay momentos que tú dirás, hmm, fallo en algunas cosas, claro que sí. Y el Señor lo no sabe, pero no lo puedes tomar como eso, como deporte. Que eso que vaya, vayas a hacer, ya no lo pienses ni una, ni dos, ni tres veces. Ya conociendo del Señor, ya conociendo del Señor como lo, lo dijo Pablo en, el, eh, en Hechos, en el capítulo 20, versículo 24, cuando él da ese discurso de despedida en Mileto, que, que dice sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo una vez más, él no le está robando al Señor él no está matando al espíritu él está dando la gloria al Señor, mis hermanos con tal de que termine mi carrera el Señor él está diciendo, yo no quiero que me den la gloria a mí yo quiero darle la gloria al Señor yo me quiero recomendar al reino de los cielos Dar ese buen testimonio para poder, mejor dicho, ir directamente a esa vida eterna que es a través de quién? Del Hijo de Dios, mis hermanos. Y es por eso que el Señor, mis, mis hermanos de cristianos, en la gloria de aquí, en hablando con Jesús, nos está diciendo. Como aquí, uh, aquí terminando este hermoso versículo del capítulo 20, cuando Pablo se despedía en ese gran discurso que, que decía... Y llevé a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Tú realmente estás llevando ese servicio? ¿Cuál es? Que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Tú realmente lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. ¿Que nos falta? Claro que sí. ¿Que fallamos? Sí, Señor. Pero que cada día, de lo que, lo que, la, como lo digo con respeto, las burradas que cometimos ayer, no las volvamos a cometer hoy. Una vez más, el espíritu mismo nos asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si el espíritu nos está conectando con tu espíritu, hay un problema, hay algo que mirar. Eh, hija de Dios, hijo de Dios, algo está fallando. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está esa lectura de la palabra? ¿Cómo están sus ayuros? ¿Cómo está ese compromiso con el Señor? De pronto no, tú dirás, no está al 100%, me falta demasiado. Y el Señor lo sabe. Pero el Señor está diciendo, dame esa, no esas millas, esas mil millas. Para que yo pueda, eh, mejor dicho, hacer la obra que, que, que quiero hacer en ti. Te dice el Señor, en el nombre poderoso de su nombre. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, pedimos por esas personas que como el título lo dice, uno mismo es quien se recomienda. Cuando el Señor nos pone en esos empleos, el Señor te pone en esos lugares. Es porque el Señor sabe que tú eres ese gran embajador o ese gran embajador del reino en los cielos. Y tú vas a hacer como esa vitrina para que los demás lleguen a ese reino. Va a decir, qué hermoso como habla, tan diferente como se comporta. Pero que os oh, cuidado, como lo decía Pablo. Que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesucristo. Es lo que debemos hacer, mis hermanos que estamos en la gloria. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 26, nos dice en esa nueva versión internacional, hoy te voy a leer bastante de la nueva versión internacional, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad no el Espíritu de mentiras que, que está aquí en el mundo el Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí cuando, tú te cuando uno mismo es quien se recomienda tú tienes el Espíritu de Dios y cuando el Espíritu de Dios está en ti tu, el Espíritu de Dios y tu Espíritu se van a conectar y va a haber una conexión sobrenatural Van a, Vas a tener esas, esas experiencias espirituales de tranquilidad, de paz Que tú vas a entregarle las cargas, tu ansiedad, tus problemas al Señor en el nombre poderoso de Jesús Esas son las experiencias uh, uh, sobrenaturales Que va a haber una paz, va a haber una tranquilidad Y que cada día estamos aprendiendo a depender más del Padre Que hoy nos tiene hoy aquí, mañana no sabemos dónde nos tendrá pero es la confianza que el Padre quiere que nosotros, nosotros tengamos en Él. él en el nombre poderoso Jesucristo. ¿Fácil? No. ¿Difícil? Tampoco. Por, por, para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible, mis hermanos. Para el que tiene fe, mis hermanos de aquí en el mundo con Jesús, te voy a decir una cosa. El que no tiene fe, no ha conocido a Dios el que no tiene fe, no tiene fe mira, mis hermanos, hay un problema grande. Si tú no tienes fe, pídelas al Señor. Porque el que no tiene fe es que realmente no ha conocido a ese Dios vivo de poder. Mis hermanos que estamos en la gloria, querido oyente, y es por eso que el Señor, en este hablando con Jesús, nos está hablando mucho de fe y mucho de amor. Porque recuerda que la, que la fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Ten el Señor te dice, sigue soñando, sigue soñando, no dejes de soñar, pídeme a lo poquito, a lo grande, porque uno mismo es, es, es el que se recomienda. Y cuando tú te recomiendas es porque tienes esa fe, como Pablo, y no le vas a quitar la gloria, no vas a matar el espíritu, no vas a cometer ese adulterio de estar con el, con el mundo y con el Señor al mismo tiempo. No vas a robarle la gloria al Señor no vas a presentar falsos testimonios para el Señor no, no vas a, a poner un evangelio que no es del Señor mis hermanos que estamos en la gloria y honra a tu padre y a tu madre los terrenales y honra a tu padre el celestial al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre poderoso de su nombre maravilloso eres, poderoso eres Señor una misión que el Señor nos trae mis hermanos aquellos que nos ven por Facebook y Youtube no están viendo video en este domingo pero están escuchando un audio maravilloso Aquellos que nos escuchan porque se nos la la gloria, bendiciones grandes y poderosas desde aquí de Bogotá, Colombia. Maravilloso eres, Señor. Poderoso eres. Ese Consolador maravilloso que es el Espíritu Santo es el que nos, ense nos enseñará esa verdad. Porque esa, esa verdad cada día nos está haciendo libres. Cuando tú conoces, cuando el Señor te hace ver esa verdad... Y cada día esa verdad te está enseñando como que, que el testimonio es este, que Dios nos ha dado una vida eterna. Y esa vida eterna es a través de su Hijo. Y esa vida eterna es que realmente comencemos a entender que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Y como va a morar en nuestras vidas, nosotros somos esos grandes embajadores del reino de los cielos. Nuestros familiares declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo, llegarán. Llegarán. No sé lo que tenga que pasar pero llegarán. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, que llegarán. No lo vemos en este momento, pero declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la certeza de lo que se espera y la esperanza de nosotros es que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo lleguen, conozcan de Cristo. Un día se reirán, un día te dirán ese, ese cristiano, ese, ese pastor, ese hermano, y se proclama y no sé qué, no sé cuánto, pero mañana nosotros le diremos, bienvenido al reino de los cielos. Y te dirán, discúlpame, yo de, como dice el Señor, ¿de qué hablas? Como dice el Señor a nosotros, cada uno de nosotros, ven a mis brazos, nosotros también vamos a tener nuestros hombros y vamos a hacer ese paño de lágrimas para ellos. En el nombre poderoso de jesucristo El Señor cada día procesándonos. El Señor cada día enseñándonos de que debemos de madurar, mis hermanos. No podemos quedar todo el tiempo tomando leche, sino madurar. El tiempo se acaba. Estamos en tiempos postreros. Estamos en tiempos que eh, precisamente esta semana unos jóvenes me decían, estoy mirando noticias últimamente. Y veo muchas mucha noticias de muerte, que muertes por aquí, por allá, matando muchas mujeres, hombres, niños. Y pues no, no son conocedores del Señor. Y, y en mi mente yo, y en mi corazón, yo decía, Señor, se está cumpliendo tu palabra. La gente está asustando. Y el amor de muchos se está, se está apagando. Yo, yo le pido al Señor que este amor, que este primer amor, nunca se apague en el nombre de Jesús. A pesar de mis falencias, de mis defectos, yo le digo, Señor... Por favor, que como dice el título, uno mismo es quien se recomienda. Me estoy recomendando como presentando esa hoja de vida en el reino de los cielos. No te quiero quitar la honra, no te quiero quitar el poder, Señor. Saca lo que debes sacar de mí, Señor. Lléname más de lo, de lo espiritual, amado Rey, y de esa vida eterna que quiero estar contigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo esto es pasajero, la salvación es independiente, pero oramos los unos por los otros. Como lo dice en, en el Evangelio de Mateo, que amar al prójimo como uno, a como uno mismo, mis hermanos que en la gloria. Un sabor maravilloso que nos dice el Señor, inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Y es lo que vemos hoy en día, vemos una comunidad, vemos un pueblo, vemos una uh, personas que únicamente quieren esas ganancias desmedidas, pero no quieren estar en los estatutos de, del Señor. Proclama uno la palabra que uno está loco, pero proclaman cosas del mundo que, que un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Eso sí es perfecto. Pero bueno, Señor, oramos por esas personas que nos juzgan, nos critican. Oramos por ellas. Y Señor, que su, tú seas tocando sus corazones, sus vidas. No sé qué pasó en, sus pas en, en su pasado. Pero pedimos, Señor, que haya una sanación en su, en su alma, en su, en su espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por cada una de ellas, mi amado Rey. Padre amado, ten misericordia, como tú has tenido misericordia con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor Padre Celestial, que este pueblo realmente sea buscándote en, en la parte espiritual, Señor. No por una ganancia, no por una casa, no por un carro, no por una beca, Señor. Sino realmente sean, buscan, sean, sean sean siendo esos adoradores. Porque de tal los adoradores, tú estás buscando, Padre. Si tú vinieras ahorita, Señor, yo sé que serían muy pocos los que serían. No seríamos, Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria. Y en, el mismo, y, y, y, y, y en ese mismo, hay un mismo Salmo. En el, en el capítulo 119, en el versículo 2 de la Nueva Versión Internacional, dice... Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. ¡Wow! ¡Qué palabra maravillosa! ¿Qué palabra maravillosa nos está, nos está aquí diciendo el Señor? Aquellos que lo buscan, pero lo buscan de corazón, sin interés. Que no le roban, que no adulteran, que no matan, que no, uh, no hacen falso testimonio. Y que honran y que al Señor y que aman al Señor. Realmente lo aman Gloria a Dios Y aquellos que están comenzando En estos hermosos caminos En este, en este desierto Bueno te, eh, Los invitamos Que a pesar Van a haber momentos que tú vas a decir No quiero tirar la toalla No quiero seguir más este, des este desierto Pero como hemos aprendido Y el Señor nos ha enseñado Que el Señor aquí Por este desierto Él viene a cumplir propósitos no va a cumplir caprichos si tú quieres que te cumplan tus caprichos hay un problema hay un problema muy grande mis hermanos que están en la gloria un problema que el Señor realmente quiere que tú entiendas que no no, no lo busques por No lo busques por un interés material. Claro que sí, el Señor te va a bendecir. Claro que el Señor quiere cosas, quiere darte cosas. Pero lo que el Señor quiere es que su pueblo lo busque en espíritu. Es lo que quiere el Señor. Pero si el Señor ve, un pueblo de oraciones van. Un pueblo de oraciones que únicamente no están llegando al Padre, sino están llegando al techo de las casas de las personas. Y eso es lo que no quiere el Señor, mis hermanos. El Señor quiere que esas oraciones realmente lleguen al reino de los cielos. Y hemos hecho emisiones sobre la oración. Y tú puedes buscarlas ahí en YouTube o Facebook. Como orar. Le haremos bajo la voluntad del Señor otra misión sobre la oración. Pero que sea la voluntad del Señor. Como siempre, haciendo su voluntad. Un proverbio maravilloso, mis hermanos de en la gloria, que nos trae el Señor. Es el proverbio, el capítulo 4, versículo 23, que nos dice: Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Es un proverbio que te pone a pensar. El Señor te está diciendo, cuida tu corazón, porque con el corazón, si no lo tienes bien, puedes matar, puedes adulterar, puedes robar, puedes uh, presentar falsos testimonios. Hasta puedes dejar de, de honrar a tu padre y a tu madre. Y de amar y dejar de amar a tu a tu propio. Entonces, mis hermanos, hay una tarea grande. ¿Quieres recomendarte pasar esa hoja de vida al reino al reino de los cielos? Cuida tu corazón. Lo está diciendo el Señor en su palabra. Porque dé el mal a la vida. Esa vida, que es una vida eterna. Como, como comenzamos esta misión en 1 Juan 5.11. Y, y el testimonio de es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo en Jesucristo tú lo reconoces va a comenzar un proceso maravilloso que hay muchas cosas que no entendemos claro que sí muchas cosas, muchos misterios que no vamos a entender en esta tierra pero cuando estemos allá yo sé que vamos a entender muchas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo Siempre ande la gloria, la honra y el poder a nuestro Rey Cuida tu corazón, te dice el Señor Porque uno mismo es quien se recomienda El Señor hace la obra, pero si tú no te recomiendas Como en ese trabajo, tú quieres tener un ascenso Demuestra que tú eres buena, demuestra que tú eres bueno Demuestra tus cualidades, demuestra tu capacidad Tienes humildad, tú dirás, sí, pero no, estamos viendo otra cosa Entonces el Señor realmente quiere ver un compromiso como tú lo tienes en tu trabajo, en ese trabajo secular. Tú quieres ascender, tú quieres una nueva posición. Bueno, ¿qué está fallando? ¿Qué está pasando para que no llegues a ascenso? El Señor te está exaltando. El Señor está haciendo, quiere llevarte al próximo nivel, como lo hemos hablado en otras emisiones. Pero... Como volvemos y decimos este proverbio, porque de sobre todas las cosas, cuida qué. Ahí no dijo el Señor la boca, ¿cierto? Las orejas, no. Uh -uh, los oídos tampoco. ¿Qué dijo el Señor aquí? Cuida tu corazón, porque de él mala la vida. No es de lo que entra en la boca, sino de lo que sale él, del corazón, mi sorpresa. Entonces él está hablando con, eh, con Jesús Podcast, aquí en Cristianos, en la Gloria Radio Cristo, y también en Facebook, en YouTube. El Señor realmente nos está diciendo, yo estoy obrando, pero no me vas a quitar la gloria, no me vas a quitar, no vas a quitar la, la honra, no vas a robarme, no, me vas, a, no me vas a matar al Espíritu. Porque el Espíritu mismo se le, eh, le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. esa paz, esa tranquilidad mis hermanos de estamos en la gloria quién la da, el Señor la paz que viene del cielo mis hermanos de estamos en la gloria porque en mi mismo Jeremías en el capítulo 29 versículo 13 nos dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de qué y vuelve a decirle al Señor lo mismo de corazón y el Señor lo, lo, lo, lo dijo hace unos, unos minutos el espíritu la gente está haciendo oraciones vanas No están buscando al Señor de corazón. Le están pidiendo y de pedir, y de pedir, y de pedir, y de pedir. Y que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero. Pero, Señor, quiero tener una intimidad espiritual contigo. Quiero ir a lo sobrenatural contigo, Señor. Quiero conectarme con tu Santo Espíritu. Pero es la pedidera, pedidera, pedidera, pedidera, pedidera. Esos, esos no sé cuánto tú tomas en orar Te has puesto a, a cuando oras A escuchar al Señor A tomar ese tiempo para escuchar al Señor El Señor quiere hablar Pero tú no lo dejas porque la pedidera Es tremenda Claro que el Señor quiere escucharte Quiere cumplir tus anhelos Pero una vez más Dichosos soy los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Tú guardas los estatutos y tú miras cuáles estatutos me estás hablando y lo acabamos de hablar hace unos segundos y hace unos minutos. No mates, no cometas adulterio, pero yo no estoy con otra mujer, no estoy con otro hombre. Pero estás con Satanás en el mundo. Estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Me estás robando la gloria al Señor. Me estás prestando falsos testimonios. Me estás matando al Espíritu de Dios. No es tuyo, es del Señor. Es prestado. Estás matando este cuerpo. Lo estás destruyendo. Con pornografía, masturbación, alcoholismo, eh, Estás poniéndole tatuajes Estás no, no sé qué estás haciendo Mejor dicho No terminaría Entonces el Señor nos está diciendo Porque sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque de él mana la vida Y volvemos a, una vez más Jeremías Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón Que esa oración realmente Sea escuchada por el Señor Llega el reino en los cielos Y que el Señor sea realmente diciendo Estoy escuchando las oraciones Están llegando a mí Y recuerda que cada oración debemos de pedirle a través de su Hijo Jesucristo Pide a través del Hijo Porque el que pide a través de Jesucristo El Padre lo cumple Pero de acuerdo a la voluntad del Señor No, oh, Señor, yo quiero estudiar, yo quiero que me paguen en la universidad, que me paguen en el colegio, que me den casa, carro, beca y que yo quiero viajar. Claro que sí, el Señor te lo va a dar. Pero ¿cómo estás conmigo en el Espíritu? ¿Cómo estás en la lectura? ¿Cómo la estás profundizando? Porque por ahí te estoy hablando. Pero tú no quieres. Estás más pendiente, como hoy vemos hoy en día, la gente está más pendiente de un celular que del Señor. O hasta las mismas, en las mismas iglesias o en los mismos templos. La gente está más concentrada en el celular, comiendo chicle, que realmente poniendo la atención lo que el Señor está diciendo a través de ese instrumento. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la gloria, el Señor nos lleva al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 27, que nos dice que para los hombres es imposible. Estaba aclarando el Señor Jesús y lo miraba fijamente, fijadamente. pero para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. Ese sueño, ese anhelo que el Señor te está diciendo, sigue soñando, sigue pidiendo. Pero el, Señor, pero el Señor lo va a decir sobre todas las cosas, cuida tu corazón. En esa en esa oración, cuando llegue, ¿cómo estás con tu, como lo decía ese Señor, con tu prójimo? ¿Cómo estás adulterando ¿Estás matando al Espíritu? ¿Me estás robando la gloria? ¿Estás dando falsos testimonios de mí? A eso el Señor se refiere cuando tú dices cuando el título lo puso el Señor uno mismo es quien se recomienda entonces es lo que quiere el Señor para el Señor es imposible una vez más, para el Señor es imposible posible todo. El Señor te puede dar esa bendición ya. Pero una vez más, cuando el Señor te lleva a ese desierto, es para cumplir ese propósito de darte una vida eterna en quién, en Cristo Jesús. No en perderte y darte esa bendición que te pierdas y tengas una vida eterna. ¿A ¿Dónde? En el lago de fuego. Entonces, el Señor, uno se está hablando y no está hablando con Jesús Podcast en este domingo. En el momento que tú nos estás escuchando, que el Señor está dando los instrumentos, te está hablando. Pero bueno, hay muchas oraciones vanas. Hay muchas oraciones que las personas no están, cuidando, no están guardando los estatutos. Hay muchas oraciones que no lo están buscando de corazón y no están llegando al Padre. Una vez más, están llegando al techo de las casas. Y Satanás se está riendo. Satanás dice secuazos, ah no, ahí no hay presencia de Dios, podemos hacer lo que queramos. Porque no hay presencia de Dios. Dicen haberla, pero no la hay. La puerta se está cerrando, mis hermanos. De esa arca se está cerrando. Mis hermanos de Cristo en la gloria. Filipenses 2.5, el Señor nos dice, <coughs> perdón, la actitud de vosotros debe ser como la actitud, como la como la de Cristo. Te lo repito, la actitud de vosotros debe ser como la de Cristo. Esa actitud de, de Cristo, humilde, con gracia, con, con fe. Él no estaba... Matando al Espíritu, no estaba adulterando el Espíritu, no estaba adulterando al Señor, al Padre. Él no dijo, yo estoy con el mundo y también con papá. No, él dijo, yo estoy con papá y no hay nada de mí de lo del mundo. Él fue Claro. Y no le robó la gloria y la honra al Padre. Por cuando le a sus discípulos le decían uh, que, que quién era él, Y respondía, él respondía, eh, él respondía uh, le decían que él era bueno y le dije no, uno solo hay bueno que es el Papá, Papá lindo, Aba Padre, él es el único bueno. El hijo siendo Dios dijo es papá yo no, no no me acredito nada no presentó falso testimonio honro a papá y al prójimo como al mismo. Mis hermanos que estamos en la gloria. Aquí hablando con Jesús Qué hermoso y maravilloso es esta misión mis hermanos. Hermoso, hermoso, maravilloso Precisamente esta palabra el Señor me la ha dado hace como un mes Un mes, un mes, un mes Y pues como siempre lo he dicho y lo he y lo compartido con cada uno de vosotros Es el momento del Señor, no el momento mío cuando comparto la palabra Recuerda que la actitud de vosotros debe ser como la de Cristo ¿Cómo está tu, tu, tu actitud? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estás amargado, ¿Estás amargado? ¿cómo estás? si despertaras mañana con la presencia del Señor ¿cómo qué harías tú? no me puedes perder los demás porque estaba amargado, amargada eso lo dice el Señor y algo que el Señor nos enfatiza, nos enfatiza en esta con Jesús y nos lleva a la primera, a primera de Corintios. Capítulo 16, versículo 14, es que hagan todo con amor, como lo hizo su hijo, el ejemplo de ejemplos. Ese ejemplo de ejemplos, maravilloso, nunca me voy a cansar de repetirlo. Es la gloria, la honra y el poder para Él Él pagó un precio y un madero Nos está dando una vida eterna Hay muchos que no quieren Recibir al Señor como su Señor Se les habla Se les entra por uno les habla por, eh, Se les entra por un unido Se les sale por el otro Llegaba un punto personalmente En mi vida que me estaba cargando Señor Yo te los entrego obra en ellos lo único que puedo hacer como lo dice en su palabra en el evangelio de Mateo llama a tu prójimo como a ti mismo orar por ellos y que el Señor siga orando en esas vidas es lo único que podemos hacer mis hermanos es lo único y pidiéndole al Señor que haga la obra en ellos. Y, y tenemos esa fe, esa convicción, como lo dice Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. De pronto no, no hallamos cuándo ellos se van a convertir al Señor o cuándo lo, lo van a aceptar. No lo vemos. Pero tenemos esa fe que va a ser muy pronto. Tenemos esa fe que ese compañero. Ese vecino va a ser convertido para el Señor. De pronto no veremos en días, meses, de pronto lo veremos en algunos años. Oiga, esa persona era, mejor dicho, violenta o, o se reía cuando se la va a Cristo, pero hoy en día, wow, Señor, gracias, oramos como algún día oraron por nosotros, se convirtió, Señor, y como dice tu título. De este, esta misión Uno mismo es quien se recomienda Y nos recomendamos al reino de los cielos Y los Y sataneses secuaces dijeron Ahí no podemos hacer nada porque hay presencia De Dios Porque hay presencia de Dios Cuidó su corazón Porque de él aprendió Que del hermana la vida Y guardó los estatutos y de todo corazón buscó a ese Dios vivo y de poder. Mis hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Majestoso eres, Padre Celestial. Hagan todo con amor. Hagamos todo con amor. Como siempre lo digo, esto es como. Una. Una. una como una tabla económica hay momentos altos de abundancia y momentos bajos o momentos altos de de pronto de alegría momentos bajos hay tristeza pero siempre con esa, con esa convicción que el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros te invitamos a que te suscribas él es la gloria y la honra al Señor Nunca te canses de hársela, No se la robes Él siempre te notice Qué decir, qué no decir Y en el momento que te toque a él, A ti, hablar Y recuerda que Como lo dice Romanos 8.16 El Espíritu mismo se asegura A nuestro espíritu que somos hijos de Dios El Espíritu mismo le va a decir a tu espíritu Qué decir o qué no decir y tú le vas a dar la gloria y la honra al Señor. Porque estás conectado con el Señor. Estás conectado en su presencia. Porque estás escrutinando la palabra. Estás entendiendo la palabra. Estás entendiendo lo que el Padre te está diciendo a lo más profundo de tu, de tu corazón. No te está entrando por un oído y te está saliendo por el otro. Sino ya esa cosa que ibas a hacer. Ese adulterio que estabas con el mundo y con el Señor ya no. Tú vas a decir, no, no me conviene porque alejo al Espíritu de Dios de mí. Y si te ríen, que se te ríen. Que eres un amargado, que eres un amargado. Pero esa vida eterna, como yo lo digo, yo, yo, yo lo he dicho en varias emisiones, y no me voy a cansar de decirlo, yo me quiero ir, no me quiero quedar. El que se quiere quedar, bueno, ya tiene ese libre albedrío. Se les ha hablado, se ora por ellos. Pero si no quieren entender, el Señor es, es la ovejita del Señor. El Señor va a obrar a su tiempo, a su momento. Y como dijimos hace unos segundos, cuando los veremos, cuando los quitemos esa fe, esa convicción y esa certeza que van a llegar muy pronto a los, a los comienzos del Señor, vamos a, a cantar, a darle la gloria y la honra al Señor de que la obra se hizo y las oraciones fueron escuchadas y que las oraciones, esas oraciones no fueron vanas. Y que esas oraciones fueron de corazón Porque hemos seguido sus estatutos Y esas oraciones llegaron a ese tercer cielo Donde está el Padre Y el Señor recibió esas oraciones Hubieron batallas por esas oraciones Como, los, como le pasó a Daniel Hay oraciones que la maldad no quieren que lleguen al Padre pero yo sé que en lo celestial hay una lucha Están peleando por esas oraciones que llegan al Padre A través de su Hijo Jesucristo En el nombre poderoso de su nombre Padre celestial, Padre de la gloria Te amamos, te glorificamos Porque por encima de todo mis hermanos Vístanse de amor Que es el vínculo perfecto Como seres humanos nos cuesta algunas cosas, uf, claro que sí, claro que sí, mis hermanos. Pero seguimos en esa batalla, como, como lo dijo Pedro en Hechos. Con tal que, de que termine mi carrera y lleve a cabo el, el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que te encomienda el Señor, mi hermano de aquí hablando con Jesús podcast mi hermana. Que lleves a cabo el servicio que el Señor te ha encomendado desde, desde que tú comenzaste, o si estás comenzando desde hoy. Que deses de gran testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Una vez más, no sabremos si abriremos los ojos mañana o si llegaremos hasta, hasta este fin de año. Pero que esa, esta carrera que estamos dando, estemos dando ese testimonio del Evangelio de Dios, y que el Señor te diga, sierva fiel, siervo fiel, en lo poco fuiste uh, fiel, te haré una vida eterna, y con mucha bendición espiritual es lo que quiere el Señor, mis hermanos de Cristianos en la Gloria a través de Cristianos en la Gloria Radio también en las diferentes redes sociales en nuestra página de Facebook también nos pueden escuchar la uh, aplicación de IOS Cristianos en la Gloria también por, eh, el, por el sistema Android el, de, la, de la tienda de Play Store puedes bajar Cristianos en la Gloria compartir con el de terreno los Cielos Dale la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y, y algo que nos dice el Padre también en 1 Juan capítulo 4 versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero y algo, y es algo que lo aprendimos de Él. Amar Hemos aprendido que, que debemos amar Como nos dice realmente en el Evangelio de San Mateo Llama a tu prójimo, prójimo como a ti mismo Y nos amamos a nosotros mismos porque Él está en nosotros Y si Él está en nosotros Podemos amar a los demás En el nombre poderoso de Jesucristo entonces mis hermanos de que seros en la gloria de la fe aquí de esta fe que siempre hablamos que como esa misión es de la fe que conquista conquistamos cada día la gloria de Dios con su ayuda con su poder porque el Señor también nos habla que Él nos amó primero y por eso nosotros amamos pero él también nos dice en Filipenses 2.3 no hagan nada por egoísmo o por vanidad más bien con humildad consideren a los demás como superiores a vosotros mismos el Señor está hablando aquí de humildad nosotros hemos venido a servir no a que nos sirvan Precisamente tuvimos una misión, creo que fue un hablando con Jesús podcast de jefe a líder. Un jefe es el que, mejor dicho, delega, un líder es el que escucha y comparte sus ideas y de esas ideas va a sacar desarrollar algo hermoso. Y precisamente esta semana me pasó algo que vi un jefe querer imponer sus ideas. Y no quería escuchar a los demás El Señor me dio una experiencia sobrenatural Esas son las experiencias que yo le pido al Señor Y cuando yo quedo Yo quedo como Señor me la diste Y el Señor dice Pero fue lo que me pediste Y yo sí, Señor Y de ahí uno comienza a entender muchas cosas Esa misión fue creo que el domingo pasado Deje Jefe al ir, te la recomiendo que, les, que la veas o, o la escuches. Y, y el suceso pasó esta semana. Y yo, wow, Señor. Gracias. Como le digo al Señor, I love you. I love you, Padre. I love you, Padre. Eres hermoso, maravilloso, Señor. Y ya estamos terminando y estoy hablando con sus podcasts, mis hermanos. Porque en 1 Corintios 10.24 nos dice el Señor que nadie busque sus propios, sus, sus propios intereses sino los, los de su prójimo. Una vez más, que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Vemos hoy una, unas comunidades, unos seres humanos que buscan sus propios intereses. Por por delante te dicen una cosa, pero por detrás te están dando puñaladas. Entonces, mucho cuidado con eso. Tú le puedes mentir a un hombre, pero al Señor nadie le puede mentir. Al Señor, mejor dicho, Él está 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, observando cada, cada uno de nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanos. Y ya para ir terminando esta emisión que el Señor nos ha traído, que se ha titulado, Uno mismo es quien se recomienda. Entonces tú misma te estás recomendando para el reino de los cielos, en ese lugar donde el Señor te puso, y el Señor dice, mira, ya lo ya no he polido ahí el propósito en ese desierto, vamos a enviarlo a, este, a esta parte del desierto, ¿para qué? Para que comience a hacer ese procesito que ya, creo que ya, eh, que ya lo pasó para enviarlo a otro lado y se hace el gran embajador del reino de los cielos y ya para terminar Romanos 15 a 2 el Señor en la nueva, nueva versión internacional nos dice cada uno debe agradar al prójimo para bien con el fin de edificarlo una vez más cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificar. Que en nuestro comportamiento, en la forma de ser, va a edificar a los demás. Y esa va a ser nuestra carta de presentación para que ellos lleguen al reino de los cielos y reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor, en el nombre poderoso de su nombre. Que uno mismo es quien se recomienda. Y van a ver, wow, esa hoja de vida de Reino de los Cielos cuando abren ese libro. Cambió, se dejó procesar por ese desierto, hubo propósitos, dejó el capricho. Y vemos una lista de, de, de almas que, por medio de, de su comportamiento, de su actitud y de que siguió los estatutos y que guardó su corazón porque él, ella o ella sabía que de mal a la vida, y, y no buscaba sus ganancias, sino buscaba realmente ese Dios vivo de poder, y que también entendió que no debía de matar el espíritu, no debería de alterar, eh, ese, uh, estar con el mundo, con él y con el Señor, no, rob, no le robó la gloria y la honra, no presentó mal, uh, falsos testimonios. Honró al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y amó a los demás. Dios haga de vida. Oh, siga adelante. Sigue adelante. Pasaste. Llegaste a una vida eterna. Bienvenido a casa. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, sea tierra como en el cielo. Danos hoy ese pan de cada día, Señor. Ese pan de tu palabra, Señor. Ese pan, Señor, que cada día debemos llenarnos de tu presencia, Señor. Que dejemos de buscarte y, de, y que debemos de buscar de todo corazón, amado Señor. No dejes caer en tentación, Señor. Líbranos de toda tentación, Señor, Padre Celestial. Líbranos de toda tentación. Padre amado en el nombre poderoso de, Dios de tu Hijo Jesucristo Señor y líbranos de todo mal porque cada día queremos que, que por medio de nuestras recomendaciones y esa hoja de vida que estamos, haciendo, que estamos pasando en el reino de los cielos Señor veamos o tú veas a tu papá a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana a tu vecino tu compañero Y podamos decir Lo hiciste Lo hicimos Y el Padre diga, nos diga Una vez más Siervos Siervas En lo poco fueron fieles En lo mucho les daré Bienvenidos a casa Es lo que quiere el Señor y en este hablando con Jesús podcast mis hermanos el señor nos ha hablado a lo más profundo de nuestros corazones el señor nos ha hablado y siempre dándole esa gloria y esa honra y el poder nunca nos cansaremos de dar esa gloria nunca nos vamos a cansar de agradecer al señor lo bueno y maravilloso que sea a pesar que no somos perfectos estamos luchando con este cuerpo estamos luchando con tantas cosas estamos viviendo en tiempos postreros mis hermanos que le pedimos al Señor que, que nos ayude realmente que nos ayude a, a, a, a Padre hasta la misma palabra dice que los tiempos se, se tienen que acortar para que podamos irnos nosotros imagínate lo, lo que se va a ver y en la misma palabra en Apocalipsis que los tiempos tienen que acortarse para que los santos se fallan con el Señor, si nos también caería, caeríamos. Impresionante. Que esto va a ser peor que Sodoma y Gomorra. No más en pensarlo y lo que estamos viendo hoy en día. Si ya uno lo uno los buses en medio de transporte en todo lugar. ven estas, estos chicos, estas chicas besándose, chicas con chicas, chicos con chicos. ¿Qué veremos para el 2030? impresionante pero una vez más como dice el Señor llevemos el día a día entreguemos todas todos esas almas oremos por los unos por los otros Padre Celestial te entregamos por estas por estas almas te entregamos nuestros problemas nuestras ansiedades Señor y Padre amado que tú seas haciendo esta obra en nosotros Señor perdónanos si hemos fallado amado Rey ayúdanos cada día a ser mejores amado Señor en el nombre de poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, ayúdanos padre celestial a que te busquemos realmente de corazón. Que para ti no hay nada imposible. Todo es posible, amado Señor. Y que la actitud de nosotros debe ser como la actitud de tu Hijo Jesucristo, Señor. Grande y poderoso, Señor. Padre amado, Padre de la Gloria, queremos darte la gloria y la honra y el poder, amado Señor. Bueno, mis hermanos de Cristo, en la Gloria. Y aquí en Hablando con Jesús Podcast, que el Señor te continúe bendiciendo y nos veremos en una próxima misión. Recuerda, todos los domingos a las 7 de la mañana, hora Bogotá, Colombia, en vivo. O los puedes ver en diferido por, la, por YouTube, por uh, Facebook, por Cristianos en la Gloria, por también eh, escuchar nuestras emisiones a través de Cristianos en la Gloria Radio. Bendiciones y que Dios te continúe mega bendiciendo. Escucha críticas y entrevistas en Hablando con Jesús PopCats.